Saludos cordiales, prislines de todo el mundo. Eh, os está hablando en directo Luis desde Madrid. Y en esta ocasión eh, tenemos dos invitados. Tenemos por un lado a un tocayo, que es Luis también, que le veis ahí en pantalla. Él está en Sevilla y ha venido de Colombia y tiene un problemilla. Y vamos a tratar de ayudarle entre todos y nuestra segunda invitada, que la veis ahí en pantalla, es Ana, y ella está en Argentina, ¿vale? Y quiere venir a España. Entonces vamos a hacer una vamos a hacer una consultoría entre los tres a ver cómo entre todos nos podemos ayudar, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer pues que se presente cada uno de ellos. Si quieres, pues Luis, preséntate primero. Ya que has estado el primero en la consultoría, vamos a seguir ese orden y luego Ana, ¿vale? Presentate ante todos los Prislines un poquito tu situación, todo lo que, como lo, todo lo que ha pasado, vamos para que ellos te conozcan. Hola, buenas tardes Prislines de todo el mundo. Mi nombre es Luis, soy de Colombia, he venido a España, eh, estoy en Sevilla buscando, digamos protección para mi familia. y eh, bueno, y aquí estoy intentando a ver cómo se me resuelve una situación que tengo y no sé si si comentar algo si o seguir en recurso del, del video Luis. Y luego ya nos cuentas en detalle. Bien. ¿Te parece Luis? Te paso Ana, preséntate tú sí. un poco a todos los Prelines. Saludos, por cierto, a, a todos los que veis el vídeo. Eh, tanto los que lo veis luego como los que estáis ahora en directo. ¿vale? Saludos cordiales, que no sé si os lo he dicho. Bueno, paso con Ana, que está en Argentina, que se presente un poquillo ella también. Hola, soy Ana de Buenos Aires. Eh, con mi familia estamos tratando de irnos a vivir a España. Eh, tenemos mucha ilusión con eso. Tenemos algunas dudas y entonces... Eh, pre y a aclarar un poquito todo lo que nos pasa. Perfecto, muchas gracias Ana. Pues mira, eh, Luis, paso contigo, ¿vale? Y cuéntales un poco lo que te ha ocurrido y a ver si entre todos, la inteligencia colectiva, pues tratamos de ayudarte, ¿vale? Sí. Bueno, continúo. Eh, Resulta que pues, yo vengo con documentos... ...de Colombia, donde el gobierno de Colombia reconoce a mi esposa y a mis hijos... ...como víctimas de desplazamiento forzado por la guerra que hay en Colombia. Eh, eh, me presento a la Jefatura Superior de, de Policía, claro que sin conocimiento... Pues, ...he robado por algunas partes que no, no, que no era el sitio donde tenía que estar... ...pero al fin y al cabo pues, llegué a donde era, que era a la Jefatura... ...superior de policía en Sevilla, y pues ahí me han dicho de que mi caso no era para, para militar un, digamos, un asilo... ...que eso era problema de mi país y que fuera y lo resolviera en mi país. Eh, no sé, por motivación a mis compañeros, a mis, estos hermanos venezolanos, eh, aquí se están dando las cosas esto, fáciles para ellos... Eh, han llegado yo he visto y, y salen una vez con su con su carta blanca papel blanco y a vosotros no me has dicho Luis o sea tú has estado hoy en la comisaría no, de Ciudadanos eh, has expuesto tu caso te han dicho que no te sí, aceptaban el trámite que no te daban sí, carta blanca y sí cuéntalo, esto cuéntalo tú Bien. Eh, cosa furiosa que había varios colombianos ahí con el mismo eh, problema con papeles digamos que como los de mi familia que los reconoce como víctimas y yo dije bueno pues de pronto será por a mí pero yo eh, sin conocer a los colombianos los conocí en, en medio de la fila que no hace fila para un turno eh, Sorpresa hora, que también a ellos se ¿a la, la, la negaron a la... También a ellos le negaron a la cola, Luis Más o menos, vamos. La verdad yo llegué a las 4 la, de, la de la mañana. En Sevilla, ¿Por qué? No porque sí, en sí. Sevilla. Sevilla, porque resulta que, que solamente reparten 20 fichas para, para asilo, ya para protección humanitaria. Y, eh, y eso es porque es mucha gente a la que va y hay gente que pierde la… la la madrugada, la fila, porque llegan un poco tarde y, y lo, por lo menos hoy oh, oh, yo fui el primero. Llega el a las cuatro. Lo has intentado? ¿Ya? Y... ¿Y no, no? Sí, claro. ¿A qué? Y perdí la vida. Sí, perdí la vida. Fui como a, la, a las oh, seis, o sea, y media, a seis y media. Sí, y me no... de la mañana y ya no te atendiendo. Son... Sí. No, no alcanzas a la, la. Es que hay demasiada gente que las fichas quedan en primeras personas, no hay que para todos. Y solamente reparten 20 o a veces 15, Entonces, no sé por qué, digamos, el, el lunes, ayer repartieron menos porque resulta que da, estaban dando como pró prórroga a los de eh, papel rojo. ¿ya? Entonces sí, estaban no ocupando tienen, más tiempo con ellos. En ¿Sevilla, Luis, no tienen cita por internet? Claro, esto se hace yendo el primero que llega. Lo pues que yo sepa, no. Y hay 20, van a atender a 20 en ese día y no atienden a más. Madre mía. Eh. Mira, eh, sí, que se sí. eh te sí. vas a ir apuntando ya al teléfono del defensor del pueblo, Luis. Apúntatelo si puedes, porfa. Eh. David, eh, traemos la piscina por favor. O sea, que en Sevilla tú vas a las 6 de la mañana y traemos... ya no te atienden. Porque ese día deciden atender a 20 personas. Y, y hasta que no ha sido a las 4 de la madrugada y a la comisaria hacer la cola, no te han atendido. ¿no? Eso es lo que... O sea, esa es la cola que. Esa es la cola que uno hace para poder lograr un, una ficha. ¿ya? Eh, eh, ellos tendrán a veces atender más, a veces atender menos. Por lo menos el día de ayer eh, estaban con los de la, la carta roja le está dando como una prórroga a ellos Luis entonces Luis, están enfocados en ayer eran con ellos están diciéndolo Sí. Marlenis Hernández muchas gracias Marlenis nos está diciendo vete a Madrid Luis hazlo por allí te lo están diciendo ahora mismo en el chat sí Ahí. bueno yo sí. aquí no, lo, no puedo nada, ver nada lo leo, pero Y pues, ahora revisaré nos, todo nos decía Sana nos decía Sana sí que Aprendiendo cinco cinco pasos, cinco cosas, cinco cosas puede, puede tener, la tener que no intenta. Pero es que el arraigo eh, El arraigo le toca estar hace tres años. Eso vamos a dejarlo como último recurso. O sea, claro, porque Luis, no te has venido además solo, ¿no? No, viene con mi esposa y mis dos hijos. Y pues han sido un poco difícil para, para los niños porque hemos estado para arriba y para abajo con ellos siempre. Siempre, porque como aquí los niños no se pueden dejar solos. Uno de vez en Latinoamérica coge y deja niños un momento solo y no, aquí no. Esto es, aquí es muy celoso con los niños. Los pues niños por encima de, de todo. El alojamiento como lo habéis hecho. ¿Cuántos días ah. llevas más o menos, Luis? En este momento, digamos. Bueno, yo he estado en dos pisos. En España llegué a, a Triana, eh, alquilé un apartamento por una aplicación. No voy a decir el nombre porque pues, estamos haciéndoles, el, digamos, o menos que se, que se puede decir, ¿no? Y por pues, medio de otra, otra aplicación, pues, cuidado de apartamento. Es que uno alquila dos apartamentos por aplicaciones por días, ¿ya? Y resulta que usted alquila por ciertos días y en el momento que usted entrega, pues, lógicamente está entrando otra familia, otra persona al apartamento también. Entonces, eso es así. Y. A ver, ¿qué, qué, ¿qué. O sea, llegaste, pero llegaste a Barajas, ¿no, Luis? ¿A Madrid? Llegué a, llegué a Madrid y de ahí tomé. El mismo día. Sí, que te fui Barajas. Para, para Sevilla. Sí. Y El pues mismo día. Así. Sí, fui cogí sí, para por Sevilla. Y, porque pues yo miraba y a veces leía comentarios que. De que Madrid estaba congestionada en el sentido de para para asilados, para protección humanitaria. Entonces yo pensé que, bueno, de pronto una ciudad más pequeña no esté congestionada, pero me encontré con esta sorpresa que, para que es pequeña, solamente reparten 20 fichas yo para asilados diarias. Están diciendo ahora mismo los prislines en el chat que cojas un ave, te plantes en Madrid, que son dos horas de viaje, te vayas a la comisaría de Aluche. Y lo pidas a Bien. A, ver, la, a mí la, la, la preocupación que tengo es que en, en el momento que policía me hizo llenar, eh, digamos, uno con el pasaporte llenaba el nombre de uno y, y, y, y qué va uno. Él se quedó con ese papel. Yo creería que ese sistema, si él llega metido en un sistema aparece que yo estuve en Sevilla haciendo una solicitud de pronto puede aparecer también en Madrid no sé qué, qué habrá hecho qué se hace podría con ese ser, papel podría ser. es un papel pero que uno, eso, te recomiendo que lo hagas cuanto antes eh, eso tú la cita en Sevilla la, la ay, has hecho hoy ha sido hoy hoy pues yo si puedes sí, hoy vamos yo siempre doy mi opinión aquí cada uno da su opinión pero si yo fuera Luis que somos tocayos yo me cogía mañana un ave el primero que haya que Puedas, vamos. Pero claro, para llegar a Luche, para estar a las 8 la las 9 de la mañana, porque. A ver, aquí trabajan más que en Sevilla, ¿eh? Aquí en Madrid no, no es que atiendan solo a 20 y ya está, y los demás a la, a venir otro día. Pero vamos, tampoco vengas a la una de la tarde, porque ahí sí que es posible que ya no te atiendan. Pero yo intentaba estar en la Luche a las 8 o las 9 de la mañana y, y hacerlo cuanto antes a ver si te lo te lo pueden tramitar y luego ya pues me lo hacía con el resto de mi familia tú qué tú qué le, sugi le sugieres Ana yo le sugiero yo les sugiero eh, eh, estar sin estar papeles sin... papeles un tiempo un tiempo y ya, o sea, parte y después y sacar la, saca la, la, la residencia. Y después y la después la nacionalidad. Claro, pero es que si está sin papeles, gracias a los del chat, si no nos sois bien, decírmelo. Que me lo estoy diciendo y por eso me había bajado mi volumen, porque había oído que se acoplaba. Pero, Ana, estar sin papeles, eso vamos vamos a dejarlo como último recurso. Yo ya le tranquilizaba antes de emitir este directo a Luis, le he dicho, hombre, tú tranquilo, que en el peor de los casos, si no quieres. Bah, igualmente, si sí. si quiere probar el tema de, de Aluche, claro, entonces de... que lo haga, es que que lo haga que porque, porque, porque le soluciona Y lo puede solucionar instantáneamente. Sí. Si no, siempre le queda la opción de los tres años y ya le he explicado cómo puede trabajar esos tres años. Claro. El... Y él tendría aquí con la familia Aluche. Claro. Como no puede, ir, no puede ir, traba, hacer el a gran... la Pero yo le recomiendo casi que vaya el primero. Y luego hoy a Sevilla ha sido con toda la familia, Luis. Sí, claro. ¿Por Porque toca ir, con ellos. toca ir con ellos. Toca ir con con ellos. Con ellos. Eh, porque, eh, porque toman muñeitas los, toma los niños, eh, eh, la huella de uno, la huella de uno, por van con sus niños. allá, allá, Todos llevan con sus niños. Todos con sus niños. De una vez. Hombre, claro, pues en la lucha también tendrías que ir todos. Pero es que a ver si te vais a ir los cuatro. ¿Vais a ir los cuatro hasta Madrid? Esos cuatro billetes. Yo por eso te decía que fueras tú, pruebes tú y ya luego pues que vaya tu mujer y, los, y las otras dos niñas otro día, si a ti te ha ido bien. puedes decir, o sea, A ver, no es para pedir la solicitud de asilo humanitario, no es obligatorio ir toda la familia junta. Puede ir primero uno y luego el resto de la familia. Hombre, es mejor que vayáis todos juntos porque hacéis el trámite de golpe pero claro si para hacer el trámite te tienes que viajar hasta Madrid sin saber seguro si te lo van a admitir pero vamos yo cada yo aquí cada uno da su opinión y luego ya cada uno tome su decisión pero no es lo mismo sacarte un billete de tren que sacar cuatro billetes de tren y de ida y vuelta yo lo que le decía es que venga sí. él, que venga él cuanto antes se lo haga para él que se lo admiten a al día siguiente que venga tu mujer y tus niños. que te dicen que porque no han venido? Pues mire, no han podido venir, pero he querido yo ya venir. Pero vamos, inteligencia colectiva. Y, a, y mira, hablarlo un poco entre vosotros y mientras lee un poco el chat, a ver qué nos están diciendo los otros PRISLINES Y por cierto, Luis, te ha ayudado muy bien una prisliner de allí de Sevilla, ¿verdad? Vamos a darle las darle la gracias. Sí, a ti, pues, sí, sí, la... como tú bien decías antes. Sí, la señora Levía, contacto que me dio Luis, ha estado muy pendiente en mí acá en Sevilla, eh, buscándome ubicaciones, números telefónicos, contactos. Eh, hombre, eh, esta mujer ha sido gran apoyo, eh, una gran guía para mí acá en Sevilla. Eh, no la podido ver personalmente, eh, yo hoy la llamé, y me dijo que están en el trabajo yo quería bueno yo quisiera quería saludarla como sea para con ella pero que pues ya será menos que en otra ocasión y que lo voy a hacer lo voy a hacer porque la quiero la quiero conocer la quiero ver eh, y vale la las gracias Gini muñoz nos está diciendo que tienes que hacerlo mañana mismo y yo estoy de acuerdo con él porque claro, si lo meten gracias. en algún ordenador o algo si te plantas mañana allí aquí en Aluche igual ni lo han metido y además con las ganas que están trabajando allí, que solo admiten a 20. Pero vamos. Oye, y, con, y a los venezolanos no les hacían esto, ¿no? Cuéntalo un poco, Luis. No, no. Es solamente contar que el venezolano mostrar su pas pasaporte y, y de una. es rápido con ellos. E incluso no sé eh, qué cuestión tendrá los de Nicaragua también. Nicaragua también pasan. Eh, fácil. Kele, sí, sí, no, halo, estamos aquí halo. con todos los que Insisto, hola. Si no sois bien, me, como me vais diciendo el volumen, Ana, dile tú un poquito y, y, y pasamos a tu caso, a ver? Y ya luego hablamos entre todos. Y bueno, hay y que intentar, bueno, hay que intentar. Eh, eh. Intentar ir intentar a Lunaría y... y... yo, yo me entendería si toda la familia para de una. Eh, para no ir, para dos para ir dos veces, porque en definitiva después y después... Tiene que volver a ir volver a pagar el pasaje tuyo también. Tuyo también. Sí, Entonces, no sé, no sé qué recomendarles. Sería, sería una vuelta, pero, pero sería… Me está dando que... La vuelta es Madrid, ¿verdad? Pero la vuelta tengo, tengo aquí a, como a hora y media, a y media y sería, y como, y sería como, como más rápido, más y, más rápido, rápido y menos, menos eh, costos eh, se eh, disminuye, ¿no? Y, y, ¿no? Y, y, no sé si me recomendará, no sé si me no algo, recomendará por algo por eso o descartado, descartado... mirar. Ah, bueno, bien. Ah, bueno, bien. Me da la impresión. Yo te digo Madrid porque Madrid, mira, Madrid hace seis meses estaba muy mal, pero ahora va muy bien. En estos momentos tienen bastantes medios. Es que yo creo que aquí prima cuanto más rápido mejor. Luis, voy, bien, voy a, comentar a comentar algo, algo, algo. algo. Eh, se me ha olvidado, no se lo comenté un poco privado. Resulta que ahí me encontré a un colombiano que tenía pues, el mismo problema eh, que tengo yo. Le sí. había dicho al principio que no y él me dijo insista. Que yo insistí y como que yo no sé qué pasó y a, a la final me aceptaron la solicitud hace seis meses. Él fue a renovar la, una tarjeta roja, algo así. Y esto. Y me pasó el teléfono de un abogado, no sé, y, y ahora, eh, digamos, en medio de desesperación, lo llamé, le comenté, él vino a cada apartamento y él me dijo, me dijo, tranquilo, no se vaya, no se vaya, esto, esto, digamos, le comenté el caso, le mostré los papeles y dijo, de pronto, policía no te ha entendido, pero pues, eh, yo te voy a colaborar y, y no te voy a nada. Así me dijo cierto, él. Y... Cierto. Mira, Luis, te doy fe de eso. Y no te... el otro, ¿Sí? Hace dos o tres días en Instagram hice una consultoría y creo que era un compatriota tuyo, que lo mismo fue a la comisaría y le hicieron un poquito como a ti. Pues volvió al día siguiente, insistió, insistió y ya le dieron su, su trámite. Es lo que lo, me recomendó que no fuera mañana. Me dijo, vuelve otra vez el martes, porque los lunes es, es, es más que todo para las personas que, que ya tienen su tarjeta roja y como que van a renovarla ya, entonces se ocupan más en ellos, entonces el lunes dan menos fichas, los lunes. Eso es lo que me pasó a mí ayer. Y entonces él me recomienda volver eh, el martes, pero entonces dice que, que ya va a ser, digamos, que él me va a, a, digamos, a guiar en algo. A mí, de todos modos, causa miedo porque es que esto en Colombia no, no pasa. Eh, Luis, en Colombia eso no pasa, nadie lo ayuda ayudado, no, porque es, sin correr de nada. Entonces, yo decía a mi esposa, esto no, no, no, no me cuadra. Y entonces, me decía al abogado que, que no tuviera miedo, que igual no es sé que, qué hacer. Claro, tiene, tenemos, por eso estamos aquí, para ayudarte a tomar una decisión, aunque la decisión es tuya. Lo que tú estás diciendo es muy muy válido. Sí. Dices, bueno, me espero dos o tres días y lo vuelvo a intentar aquí mismo o me voy a Huelva. Pero es que en Madrid las están dando ahora muy rápido, de verdad, Luis. Y a ti ahora un billete de tren no te supone mucho, ¿no? Sí. Te has venido con, gracias a Dios, no, te has venido no. con reservas sí, yo... no, por lo menos para aguantar unos mesecillos. Poco, Oye, ¿verdad? te digo una cosa urgente sí. si no encuentras trabajo mientras te lo solucionan o no, no ya que estás además allí ahora en sevilla ahora en huelva en huelva están buscando gente urgentemente para recoger la fresa te están pagando entre 8 y 10 euros la hora vamos que en un día te puedes sacar 80 euros perfectamente entre 8 y 10 euros lo están y ahí yo no digo que lo hagas yo digo ideas, lo que haría yo es mi opinión, pero ahí sí. yo creo que para contratarte, para recoger la uva, sí. no te piden mucho papeleo. ¿Vale? Eso es una idea que te digo aparte. Ahora tu decisión rápida que tienes que tomar es, me estoy ahí por Sevilla, vuelvo otro día a intentarlo, me voy a vuelva a o me vengo a Madrid en un momento que en Aluche lo están tramitando eso a día de hoy rápidamente. El, el miedo entre comillas la, es, yo creo que lo mejor es... en Sevilla me va a salir en el ordenador de Madrid que ya no puede usted pedir más por eso cuanto antes lo hagas mejor por eso te decía es que ya mañana mismo Esperamos. son ideas sí. tenemos aquí a Ana sí, sí, sí, ahí, sí, pero, sí, pero sí, bueno sí. no pasa nada o sea, la, sí, esa... di, Luis. no es, es que esa es la idea lo que hemos hablado con mi esposa y que eso es lo que vamos a hacer mañana, eh, lo que ella me comenta, como ella la, la, la principal afectada de esta situación, digamos, de este desplazamiento forzado, eh, entonces ella dice que es probable que, que ella vaya, entonces hay que, a ver cómo va. Yo creo que tiene que agarrar la familia y de un viaje, de un viaje y hacerlo y de, una. de una. Y, y que, que, que y, probar, y probar y probar. Sí. Para no gastar para los no viajes, gastar después, de viajes después, porque, porque si después tiene que volver con la familia, lo de la familia las familias. Yo creo que debería ir con la, ir con la de familia una, y y de una de una antes el tiempo antes que nos salga. Buen punto de vista. Mira, no lo había pensado porque a lo mejor el viaje de Luis es uno y dos y de vuelta claro si sí. luego vuelve la familia bueno pero claro que dices que luis tuviera que volver a acompañarles luego Claro, claro. claro por eso digo. Por eso digo. Que vayan, de, que vayan una, de una, que hagan todos que los trámites en, en Aruce y, y, y se y guardan los cuatro, se pero, los cuatro. Pero si él tiene, si él, si tiene, va ahora, si él solo, va ahora solo, va, va está pagando, está pagando, pasapide pasapide pasapide pasapide y solo. De después tiene que pagar más aparte. Aparte. que Es que no sé si ya me han fichado. Entonces, entonces yo voy a gastar ese dinero, sí, para y puedo gastar yo. Yo, eh, solo, en un, viaje, eh, solo en un viaje, Para comprobar, Si, si, si, si. Esa es. Esa es sí. otro punto. Es que, otro punto la que, la pensar, decisión, que pensar. La decisión está claro que es tuya, Luis. Está claro. Pero yo personalmente, yo sí, me cogía sí. yo. Yo, ¿eh? No digo que tú lo hagas, tú. Eh. Pero por eso es bueno que hablemos todo esto. Yo me cogía el billete, me iba yo solo. Chequeaba que no me habían fichado, como dice Luis. Me pedía mi tarjeta blanca. Y si todo iba bien, pues al día siguiente mandaba a mi familia. Pero vamos ya. Ana opina diferente, la audiencia no sé. Ahora, ahora miro el chat. Oye, no, me está. Un inciso solo me, corto que hago. Eh, Prilines, me estáis venga a hablar. Eh, el de Yorre Pueblo está saturado. Y no quiere inmigración. No quiere Bueno, os acabo de dejar en el mismo chat y todo el que me lo pregunte en los comentarios se lo voy a dar también. Un enlace oficial que no depende de ellos repueblo que es un simple buscador yo os, os acabo de poner el enlace oficial lo he puesto en el chat vale yo os lo pondré acto y que lo quiera que me ponga un comentario que se lo doy el que vea luego el vídeo es un enlace oficial con todos los pueblos de españa con todos y ellos sale el teléfono del ayuntamiento el correo electrónico del ayuntamiento el, la dirección para que podáis contactar directamente con los alcaldes de cada uno del pueblo que quiera repoblar sin tener que depender de páginas intermedias ¿Vale? Porque me estoy diciendo que si el yo repueblo que ya solo se le han caído la página o no sé qué ha pasado. Os acabo de dejar el enlace oficial y os lo voy a dar. Siempre y en la consultoría de Instagram lo estoy dando también. ¿Vale? Todo el que quiera repoblar, que me pida, Luis, pásame el enlace, que yo se lo voy pasando. Está puesto ahora en el chat, os lo he puesto, mientras estaban hablando Luisiana. ¿Vale? Volvemos un poco al tema. Luis. Sí. Luis, eh, en caso de que la respuesta sea negativa, pues la verdad yo no, ya estoy aquí no quiero dar un paso más atrás. Ya estoy aquí. Eh, yo, pues, la verdad me gustaría saber qué posibilidad tengo yo de llegar a un pueblo de estos y hacer como una vida ahí con mis Buena hijos, pregunta y muy familia. buena, sí, sí, sí. De, Siga, sigue situación... preguntándome Luis, perdón. En la situación, digamos que prácticamente quería, quedaría prácticamente indocumentado, ¿verdad? Pero entonces ya estando aquí en España y yendo a los pueblos, hablando eh, personalmente con los alcaldes, eh, sí. habría la sí. posibilidad, podría haber. Respuesta, Luis, rotundamente sí. Insisto, doy mi opinión. No digo que lo hagáis, pero si yo soy Luis, estoy sí. en España. Sí, sí. Me he quedado sin tarjeta blanca siquiera yo te paso el enlace como le he dado a todos los Prislines, el enlace en el que están todos los alcaldes de españa de todos los pueblos de españa de todos los ayuntamientos y yo me ponía un poquito a buscar de hecho es más fácil que te contraten en algún Luis. pueblo por ahí perdido para trabajar Que ahí no van, a ir, no van a ir a inspeccionar si tienes un papel o no lo tienes que, que en el centro de madrid muy buena pregunta Sí, Luis yo, había, Luis, yo había pensado en un momento en Soria. En Soria. Porque yo he visto que ha nombrado mucho Soria. Igual con, eh, con, la, con la nena que, que sale, que te acompaña. Y nombra mucho Soria. Y yo, y yo también he entrado como motivado con Soria. Eh, bueno, me, como que me bajo este bus. Y me voy montando en este suavecito. A qué pasa. ¿Ya? Y. Eh, no sé si me recomendará algo de, de ese lugar. A ver, yo ya el pueblo eh, en concreto a cada uno de vosotros, pues no lo puedo recomendar porque yo os doy mi opinión también. Yo, España, la veo bien. toda preciosa y muy distinta. Es muy distinto a Andalucía, donde estás ahora, Luis, que Soria. Hombre, Soria sí que es muy fría, que yo sé que le tenéis mucho miedo al frío ahora, ¿eh? pero bueno, es solo en invierno, sí. pero es una zona muy preciosa y muy despoblada. <risa> Ahora también te digo una cosa, si quieres ganar dinero rápido y ya que estás ahora en Sevilla, Sevilla y Huelva, ¿a cuánto has dicho que te sale ahí en el Google Maps? A nada, estáis al lado. A 20 minutos, ¿no? A cuánto te ahora y media, pues ahora y, y media. Ahora, recogida de la fresa en sí. Huelva, un día de estos que quieras, date un paseo por Huelva, haz un poco de networking y verás cómo te sale un trabajo. Por lo menos para un mes. Insisto a 8 o 10 euros la hora ¿Vale? Luego ya te pues ya con ese dinerillo que has ahorrado a mí me preocupa que tengáis dinero porque lo peor es estar sin dinero Cierto o no luis ¿Eh? Sí claro a ti te está salvando un poco la situación Oye, tranquiliza un poco a, a libia que te estaba ayudando y estaba muy preocupada ¿eh? sí, sí, te voy a llamarla ya eh, seguro que está viendo este, este vídeo Luis la, Livia, la llamado, es una o sea, es una de vosotros que yo le di como vivía donde estaba Luis yo le dije oye a ver si les puse en contacto Digo, a ver si le puedes echar una sí, mano sí. por lo menos a buscar un alojamiento el alojamiento lo encontraste sido, gracias a ella o cómo fue Luis ella ha sido de gran ayuda para mí Luis eh, tanto moral mire que es que uno no busca eh, apoyo pues en mi caso no es, no es tanto, la, eh, digamos, apoyo económico ni nada. Es que en Colombia, cuando se hace apoyo y se este, este viene a pedir esto, ella ha sido un apoyo, digamos, contactos, llamadas, eh, pregunta constante, me llama, me pregunta. Y, y digamos, es alguien muy. Una persona que colabora mucho y bueno, miento, ¿no? Porque pues, ella, mujer, y con todo, ya dice, bueno, Luis, me pongo un zapato, no o sea, no quiero que veamos esta situación. Y bueno, lo llena también un sentimiento, me ¿no? dice, bueno, acá hay una, como el calor, calor como humano, ¿no? Que, como, que lo envuelve a uno y como que, bueno, como la fuerza, que le hace a uno como la moral. De seguir en este proceso Claro, es que es muy importante y yo, sido bueno, parte. yo los vídeos estos este canal lo cree que quiero que lo hagáis vosotros por eso siempre son invitados de todo tipo porque este es vuestro canal pero es sobre todo lo que está diciendo Luis para daros apoyo emocional moral mira de hecho me gustaría que vuelva a Vanessa hoy eso he hecho una encuesta luego veo he hecho una encuesta en instagram y aquí en youtube la invitada que vino el otro día vier... el, el domingo pasado el vídeo que está aquí debajo el, no, el, bueno Vanessa nos hablaba mucho del proceso mental del, del, de cuando uno se va de su país y sobre todo el sentirse arropado. Bueno, ya te estás sintiendo arropado, ¿no, Luis? Estoy, eh, estoy dando más prioridad a Luis que a Ana, que la tenemos ahí esperando en Argentina, la pobre. <risa> Ahora pasas tú, Ana. Claro, pero es que eh, más que nada porque Luis está. se siente aquí más. Más solo, pero ya no te sientes solo, ¿no? el ¿Eh, Luis? Luis, ¿estás ahí? No, ¿Eh? no. ¿Te sientes sí, solo? ¿Te hay, sientes a, sí, acompañado te por escucho. todos los trilines y cabezas hay, por Libia? que ¿Hasta te ha buscado un sitio ahí para que te alojes? ¿Eh? No. Pregunto, yo que, te pregunto, tú dinos, dinos. Que uno. No, no, no, no para nada. Libia ha sido un gran apoyo para mí. Ella eh, me comenta de, y es un poco, un poco, o sea, muy por encima. Eh, lo de ella, pues, o sea, no, no ella, ella, ¿no? sino que, pues, sé que ella viene de, también de otro país, para que me entienda, no sé mucho, sino que lo, lo que se puede contar. Y, y ella dice, no, Freddy, pues, Luis, me pongo en, en su zapato y, y yo sé qué es, qué es lo que está pasando. Entonces, ella sabe y, y por eso, pues, se trata como, como, como animarlo a uno, ¿no? diciendo tranquilo, eh, vamos bien, inténtalo... Va, eh, llama aquí... Eh, no, ella ha sido... Yo te digo que pues, a ayuda esta constante. tarde me ha escrito por Skype y estaba muy preocupada. La he tenido que tranquilizar y le he dicho, tranquila, que Luis eh, vamos no, a va. hacer un directo con ella eh, ahora para ayudar a Luis. Eh, eh, ¿te, ¿Te queda alguna duda así que nos quieras preguntar, luisa a los Prilines y a mí? Ya que estamos ahora en directo. A Ana, no sé qué ha pasado pero la, la veo congelada la imagen. Ana, si estás ahí, vuélvenos a llamar. Ah, estás ahí, pero la imagen no la tengo, estoy la, acá. La tengo congelada. Sí, sí. Se, se ha congelado. No, no. Estoy acá y vale. estoy masajeando ah, es que uno de mis perros. Vale, vale. O bueno, mejor que estés ahí. Luis, algo que quieras un poquito, alguna duda que te quede. El enlace de los pueblos, perdóname, Pirilines, el enlace de los pueblos os lo he puesto ya dos veces en el chat, no voy a estar ahí espameando. Mirad en el chat para arriba, que lo he puesto dos veces en el enlace de los pueblos. Lo pongo ahora mismo una tercera vez, pero ya, luego os lo pongo en los comentarios, el que me lo pida, ¿vale? Prilines. Pero si dais luego para arriba para el chat, esto se queda grabado. Luego da, veis el chat, el chat se queda también ahí, ¿vale? Luis, venga, alguna dudilla más. Aprovechate, anda. Mientras les pongo yo el enlace por tercera vez de los pueblos, pero que os lo voy a poner siempre, no os preocupéis. Cualquiera que me ponga un comentario, Luis, pásame el enlace y yo lo pongo. Ahí lo puso, Ahí lo pongo. Claro, venga, lo vuelvo a poner. Ah, lo has puesto tú, vale. Sí, ahí lo puse yo. Venga, Luis, alguna cosilla que quieras consultar, si quieres. Bueno, quizás cosas que me olvidan, pero que no sé, o sea, uno a veces recuerda las cosas sí, cuando claro. ya. Pero yo creo que aquí ya me han resuelto muchas cosas Sí <ríe> A ver bueno, Ana, a ver si te yo veo, antes de que que te... te has quedado congelada Los PRIXLINERS pueden ver a Ana congelada Dinos algo, anda Ana. Bueno, yo antes que nada que empezar con mi caso Quiero hacerte una pregunta a vos Luis eh, ¿Qué significa ¿Qué pues nada, es el nombre de mi empresa. Es el nombre, pero tiene sí, Ana, algún. ¿tienes que arreglar significado. El... Dime, dime. Tiene algún significado en no, especial. Nada. Es el nombre. Ah, mira, ya te veo bien, perfecto. lo ¿Has arreglado? No. Te... A ver, Ana. Eh, porque, bueno, me llamó la atención el nombre, por eso. Bueno. Pues no tiene ningún significado. Se le ocurrió yo, pero vamos que no estamos aquí para hablar de mí. Yo si quieres os hablo de mí. Estoy todos los días aquí hablando con vosotros. Prisline es mi empresa. Yo tengo una empresa de formación, os lo he dicho muchas veces. No, no es para venderos ningún curso. Ya lo habéis visto, porque además mis cursos no sirven para venir aquí como estudiante. Siempre lo he dicho. Ahora yo vi mucha desinformación, vi mucha desinformación vi incluso algo que es peor a la desinformación que es información contaminada o, o desinformación como se dice o sea información errónea y digo mira yo esto que estoy viendo aquí en españa no es esto que están contando por aquí en, en, en algunos vídeos en algunos canales digo yo voy a hacer un canal que muestre todas las opiniones pero pero con experiencias reales yo siempre trato de poneros no la teoría poneros experiencias reales pero vamos, que el nombre de PrisLine es el nombre de mi empresa, lo tengo registrado desde hace ya por, por muchos años, 20 años por lo menos que tengo la empresa. ¿eh? Y los vídeos los empecé, hombre, empecé los vídeos para ayudar a que la gente encontrara trabajo aquí en España, españoles o de fuera, de donde fuera. Y si sí es cierto que me di cuenta sobre la marcha, de ahora nueve meses para acá, que los que más ganas teníais de trabajar erais vosotros, bueno, y los españoles que estén viendo ahora mismo esta emisión, ¿vale? el canal es para todo el mundo ¿eh? españoles incluidos para todo el mundo para todo el mundo que quiera trabajar para todo el mundo que quiera salir de su zona de confort para eso hago el canal pero es que he visto un grupo de personas que sois todos vosotros que estáis deseando trabajar Deseando progresar y que no podéis y muchas veces por miedos tontos por, por, por falta de información digo pues voy a poner mi granito de arena y os voy a ayudar por lo menos con la información pero vamos que Prisline ni es ninguna religión ni es, con respeto a todas las religiones que hacen una gran labor ni es ninguna secta ni es nada del Soros ese ya hice un vídeo que qué pasa en Cataluña y alguno de vosotros me dijo menos mal Luis creíamos que era del Soros ese ese que va malmetiendo todos los países pues no yo soy aquí un señor normal de España que tiene su empresa y como más o menos la empresa la tengo en piloto automático, más o menos, porque llevo 20 o no sé cuántos años ya trabajando, pues digo, mira, ¿qué puedo hacer? ¿Tumbarme a ver la tele como un vago? ¿O voy a ayudar a estas personas? Y a todo el que quiera unirse, sea de España o sea de fuera o de donde sea. Y eso es, tal cual. Mucho en serio. Siempre hay una alma solidaria en este mundo. Venga, Ana, preguntilla, no, pero que yo no lo hago por nada, lo hago porque me es un hobby. Joder, yo estoy ahora aquí hablando con con Luis, con Ana y con todos los que nos estáis viendo en el chat, y me lo paso bien. No, vamos, que yo no estoy no, no sé, yo me a mí me gusta y además os invito a que bueno, y tengo que saludar a todos los colaboradores de los del chat de Telegram, a todos los administradores, ¿vale? Porque estáis haciendo una gran labor. Lo digo, claro, yo lo digo mucho porque, claro, para mí es muy fácil. Aquí os hablo, fíjate todo lo que os digo en un momento. Pero estarlo escribiendo, es o sea que os felicito mucho. ¿vale? Y el chat de Telegram lo lleváis vosotros, lo administráis vosotros, porque, claro, yo no podría y me parece bien que lo hagáis vosotros. Y, y de hecho, me estaba diciendo David que a lo mejor algún administrador nuevo, pero le he dicho que los elija él, que los elijáis vosotros. Por claro, tienen que pero por eso, eso lo hacéis vosotros porque esto también es una labor de todos porque entre todos podemos mucho más ¿Vale? eh, Este, bueno voy a contar mi caso cuenta tu caso Ana. el tema es así eh, con mi familia nos queremos ir a vivir a españa pero estamos pensando habíamos pensado primero ir a barcelona y a un pueblito que se llama castel del fel pero como veíamos que iba a ser más difícil entonces dijimos por qué no probamos con la historia personal de mis bisabuelos mis abuelos, que, que ellos habían, que vivido, ellos en Divia, habían vivido en Saldivia entonces este, y entonces este, empecé a investigar empecé a investigar con mi madre eh, porque ella había viajado, porque el abuelo, había viajado al pueblo y, y, y entonces y y se había sacado fotos se había sacado fotos, fotos, fotos, de, la, fotos de, me me la de la casa de mis abuelos de mi bisabuelos mi, mi bisabuelos mi bisabuelo, mi bisabuelo, bisabuelo, porque mis abuelos nacieron en Argentina mi bisabuelo vivió bisabuelo en el año 1870 creo, por ahí 1826. y y entonces dije entonces bueno dije bueno si me voy a Saldivia si me voy a Saldivia y y lo puedo a averiguar me pongo el, a averiguar el, ayuntamiento, el ayuntamiento resulta que el alcalde que el, actual actual, tiene el mismo actual, que y me mi que, mi mi que mi madre y dije bueno a lo, bueno, lo mejor con eso me puedo, me, algo, puedo no algo, algo, me puedo ayudar en no idea, algo no tengo ni idea no tengo ni pero son cosas así son que me surgen por la cabeza por la si puedo ayudar y irme Irme me voy a ir igual eh, Como eh, sea me voy a ir igual sea, me viene Pero igual. bueno, quiero que Pero eso bueno, me ayude Por, otro, me lado, ayude. Por otro lado, está buscando casa, Por otro lado, casa en Sandinia San San San San San San San San San La alquiler San y sí, por un montón de y aplicaciones que no nada, por la web tampoco la web tampoco ventas no sé nada quiero saber qué sucede. sucede y también, y también como hemos hablado, hablado por privado que qué pasa cuando uno se va a empadronar y va como turista si uno está, si turista, si uno está cometiendo cometiendo una falta una falta digamos este si te puede llegar a o algo y no, no son los miedos no, no, que no, no, no tiene, son los miedos que de cometer errores cometer errores por culpa no saber, de eso por no saber por no saber uno, uno, uno está cometiendo, cometiendo una falta y cometiendo una falta y, un, y de, no, pasar, no, pasar un mal momento un, un, un, y pasar un mal momento bueno esas son mis grandes dudas mis grandes dudas a grandes rasgos tú qué dices Luis tú qué dices Luis pues mira te digo Ana delito no estáis cometiendo ninguno porque uno por venir como turista y quedarse sin papeles eso no es un delito en España Siempre os digo quitaros de la cabeza lo que pase en Estados Unidos que no tiene nada que ver. Allí no sé cómo será, pero os aseguro que en España no es un delito. Y es más, es el propio Estado el que os dice: bueno, pues cuando llevéis aquí eh, tres años, os damos los papeles como premio. Mayor prueba que esa. De hecho, ayer me enteré que con la invitada de anoche, de ayer, que antiguamente eran cinco los que se hacían estar sin papeles para luego daros los papeles luego lo han bajado a tres y estoy convencido que en un futuro no muy lejano lo bajarán todavía más porque es que no le puedes poner puertas al campo pero vamos si fuera un delito nos darían a los tres años los papeles con la residencia por arraig la, la. segunda segunda prueba entre comillas os, os dan el empadronamiento Usted viene aquí como turista usted se queda irregular irregular pero venga usted el empadronamiento, sí o sí. ¿Y qué pasa con eso de ¿Y los qué libros pasa que con eso de la familia y, todo, familia y todo eso? Eso te compro el, el libro de los de los vascos en Argentina. Que estamos, en Argentina, todos Argentina que estamos todos anotados. Yo eso la Todas de, que la yo, de Se te que se congela tengo. la imagen, eh, Ana. Se te congela, sí. ahora has vuelto. Sí. Escúchame, eh, es que Ana quiere venirse a España, está en Argentina para que se acabe de conectar. Pero tienes un abuelo, ¿no? Tuviste un abuelo. No, bisabuelo, bisabuelo, no, bisabuelo. bisabuelo. Hay una ley o sea, que está, lo. Claro, o sea, lo, lo... Que llaman la ley de nietos, pero la ley de nietos. sin Sí, pero. Está sí, sin pero no sirve. no sirve. No, sirve porque en realidad en tendría que, que ser mi madre, tendría que ser española. Y que ser Mi madre no le hicieron, y mi, y mi madre no le hicieron española. Y entonces en vez de familiares directos. Familiar directos yo y, lo que te sugiero y, que te consigas un yo contacto. lo que tengo son los bueno, yo lo que tengo son los padres de mis abuelos de mis abuelos que estaban en Saldivia. bueno o sea, son cuarta generación cuarta generación. Los papeles de tu bisabuelo los colocas los, los mira lo que le están haciendo al pobre Luis para una simple tarjeta blanca vamos que te que, que te vienes aquí a España te estás dos años residiendo legalmente y al tercer año pues pedir la nacionalidad. ¿Por qué, mi amiga, el castigo? 15, 15, 15 años para hacer los papeles? Pues en hacer pues ¿No deberían de ver estos vídeos en YouTube o, o las leyes estarían más duras? Yo he visto gente, yo he hecho alguna entrevista a una chica que, ta, que estaba estuvo 10 años sin papeles, y, pero ¿por qué ella quería? Porque estaba bien. A ver, tampoco pre, pre, penséis que ya por dar los papeles pasáis al paraíso, ¿eh? yo he visto he visto personas que le habían dado la había tenía el arraigo por ejemplo había conseguido el arraigo le había pasado los tres años había trabajado muy bien sus tres años digo no invitadas habéis visto pero yo ya digo un caso me está viendo en la cabeza total que qué le pasó que a los tres años le dan los papeles va a buscar el trabajo y nadie la quería contratar con papeles en tema de limpieza nadie ah eso no Sí, solo escuché, claro, solo sí, vi, vi. Al revés. Había trabajado tres años de maravilla en tema de limpieza, para que lo quieras saber. Vivía bien, tan, oye, como la invitada de ayer, qué gracia, cómo me reí, saludos. Yo lo digo. Decía que ganaba que cobraba 10 euros la hora. Cobra 10 euros la hora. Clara. Y, Pero escucha, y no nos salían las cuentas porque trabajaba 27 horas a la semana, ganaba 10 euros la hora y nos decía que ganaba 700 y uno de vosotros en el chat muy, muy bien nos hizo oye que no sabéis multiplicar le salían 1200 euros no 700 ganaba 1200 euros al mes entonces lo digo yo en directo y me dice ah claro luis es que 700 es lo que me queda para ahorrar <risa> Claro porque si tú multiplicas 27 horas a la semana por 10 euros por 4 semanas salían creo que eran 1200 no voy a volver a hacer la cuenta y ella nos decía que 700, pero que trabajaba 27 horas y ganaba 10 euros la hora. Y entonces ya, y ya es el vídeo anterior a este, es muy gracioso, ¿eh? Y eh el, sí, solo todo vi, directo, sí, claro. solo y vi. Al, al final antes, sale y no, dice, antes, no, claro, Luis, eso es lo que me queda, me quedan 700 euros, claro, después de comer, el alquiler o lo que sea. En tema de limpieza se está ganando 10 euros la hora. En tema, a Luis le digo que le tenemos ahí, estás ahí, ¿verdad, Luis? Sí. en tema de la fiesta sí, también. Sí, sí, lo 10 escucho. euros, 8 euros la hora. Vale. Hombre, me... sí, vale. uh, eh, dime, dime. Con respecto a lo que es lo que es trabajo eh, por internet, eh, se paga bien, eh, se paga bien. Eso ya depende del trabajo que hagáis por internet, pero mira, hay un tipo de residencia, ya que sacas el tema, Ana, hay una residencia que se llama no lucrativa, es fácil tenerla, esa os la dan fácil, Solo te piden un, un ingreso para mantenerte. No te permite trabajar en España, pero sí te permite, si tienes negocios fuera, llevarlos. Y yo creo que el tema de Internet se podría, vamos, aunque lo manejes desde España, pero vamos, que, lo, que, que eso ya no es tan tasado como la recoger la fresa, 8 o 10 euros la hora. Limpiar una casa, 8 o 10 euros la hora. Cuidar un bebé, 8 o 10 euros la hora. Trabajar por internet depende de que trabajes muy buena la el vídeo a ver no os quiero llevar yo tanto eh, una buena idea que os doy ya que lo has dicho trabajar de profesor de español por internet igual que yo os estoy haciendo ahora estos vídeos Yo podría estar dando clases de español a vosotros no porque todos vosotros sabéis muy bien el español pero anda, anda que no hay ingleses por ahí alemanes que quieren aprender español eso yo siempre lo he dicho. Si yo tuviera ahora que montar un negocio de cero por internet, me hacía profesor por Skype de español. Fíjate qué fácil. Te quedas congelada y cuando te lo digo te despiertas. ¿Qué estás haciendo con el móvil? Que te está moviendo. No, de repente no, no. te quedas congelada, que te está moviendo todos aquí. Y cuando te lo digo, oye, misteriosamente aparece. ¿Qué estás haciendo? Está debe de estar mirando el chat. Estoy hablando y está mirando el chat y se le congela la cámara. Te estamos viendo, Ana. Venga, alguna pregunta más que tampoco No, no sí, si yo estoy acá. Dime. No, pregunta eh, la... Eh, el tema de los alquileres de Saldivia, ¿tú qué piensas de eso? de Saldivia es que el problema que tiene ella es que quiere irse a un pueblo muy bonito que se llama Saldivia y no encuentra alquiler. Lo único que está encontrando allí, no te me congeles, ¿eh? Como te me congeles, mueve, mueve los párpados, eso, mueve los párpados. Ya sé, ya te he pillado. Te pones a ver algo ahí en el móvil y se congela la imagen. Escúchale, de Saldivia es que no encuentra alquiler. Claro, es que esos pueblos tan pequeños nadie alquila la casa. Lo que hacen es venderla. Y le está costando encontrar un alquiler en ese pueblo. Yo me buscaría alguno por alrededor. A ver. Y si no, otra opción es, hay casas muy baratas... Yo tengo un amigo que se compró una casa, agárrate, sí, sí. por 10.000 euros en un pueblo de Galicia, muy barato, para una casa en propiedad, ¿eh? con terreno y no sé qué, 10.000 euros. Claro, ¿qué le pasaba a la casa? Que había que arreglarla en muy malas condiciones, entonces para el que le guste… Bueno, ayer bueno, se, se, se, se, se, se viralizó en Italia, Italia, Italia una, argentina, una argentina que se compró, que se compró en un pueblito de, de Sicilia una casa por un euro con tres ya, plantas. Yo, yo por un y euro. La por dos, por yo dentro. tengo un amigo personalmente que se compró por 10.000 euros una casa buena en Galicia con terreno. Ahora la casa había que arreglarla. Yo sé que muchos de vosotros nos importa poneros a pintar, arreglar, no sé qué, no sé cuál. Entonces ahí sí que puedes encontrar casas muy baratas. Ahora que te alquilen una... Bueno, acá, acá, bueno, acá Argentina, en Argentina, cada uno que entra a alquilar, pinta y pone papel la alfombra, lo hacen entre todos, no es que va a encontrar a alguien que lo haga. El Que tiene plata, lo hace, pero el común, el, los chicos, los jóvenes que se van a vivir solo una pareja, pintan y hacen todos todo los mismos. Es muy mala la, la casa. que no te escuchan bien, que no estás leyendo el chat, porque no están... No, no escuchas que no se te oye bien yo no, lo hago yo, yo lo lo es decirlo vale ponerlo en el chat por si yo, yo sí que te oigo bien tengo sí, sí yo también tener, te oigo perfecto pilines, tener en cuenta que yo estoy en Madrid ella está en Argentina en qué parte de Argentina estás en el en centro, el centro de, Buenos de, de Buenos Aires aquí a Luis que ya se nos está durmiendo Estás en línea ahora mismo, Luis. Se está durmiendo el pobre, sí, sí, que está en sí. Sevilla, que ha venido desde Colombia. En la comisaría le han dicho, "Quise, ahora voy contigo." No sé. Luis, ¿qué vas a hacer al final, amigo? ¿Qué has decidido? ¿Lo has pensado ya o no? ¿Te vienes para Madrid en un momento, a Luche? A lo mejor mañana no, pero pasado, teniendo el AVE, tener en cuenta que el AVE va muy rápido y lo intentas. Hombre, porque ya luego quedarte los tres años siempre puedes, para eso siempre hay opción. ¿No? Pues eso eh, Entonces, sería, eso ir, sería ir verificar que si ya han pasado reporte, si, si han pasado reporte, pues aún así no pierdo nada porque tengo más posibilidades acá con lo que han dicho, digamos, los pueblos eh, que hay para repoblar, no sé si yendo presencialmente, eh, yéndome Yo, a trabajar, bueno, es que, si algo que Si presencialmente ser. vas a encontrar trabajo. Seguro, sí. Si no que. En el enlace. Ay, ay, ay, qué manía. El de Yorre Pueblo están saturado. Me ha pedido, mira, os voy a decir, me han pedido hasta que borre vídeos. O sea, con, no he borrado ni un vídeo. Y yo mientras pueda no borraré ningún vídeo porque aquí no decimos nada malo. Pero no, pero os voy a dar un no, pero es que el poder total lo tiene YouTube, no lo tengo yo. A mí ya me han pedido, mira, por distintas vías que borre algunos vídeos. No voy a decir cuáles. No he borrado ni uno, os lo aseguro. Estoy empezando a ver esas presiones. Yo os doy, os doy un consejo, Prislines. Veros los vídeos. Si yo tuviera que emigrar pero no digo porque por los veáis por mí, ¿eh? por vosotros, porque algunos vídeos tienen información muy valiosa y de hecho me han pedido ya que borre algún vídeo. Yo no borro ningún vídeo. O sea, a salvo que me lo ordene un juez, no, a salvo que me lo ordene un juez que entonces tendré que borrarlo. ¿Vale? Entonces, no, no yo he estudiado derecho, no he ejercido como abogado, nunca he ejercido, porque yo monté mi empresa, como os he contado. Sé muy bien la ley y, y, y no, claro, no me han borrado ningún vídeo, pero sí me han pedido por distintas cosas, no mucha, ¿eh? pero ya hay alguno que "borra quita ese vídeo, quita ese otro vídeo". No. No, igual que sabéis, la consultoría lo mismo. Luego no me venga Luis o oh, Ana, oye Luis, borra ese vídeo que hicimos. Ya sabéis que son públicos, ¿eh? <risa> ¿no? No estamos hablando Luis, nada. Malo. Que estamos hablando entre unos amigos, yeah. entre vosotros y los prilines y ya está. Pero que vamos, que yo no borro vídeos, porque no voy a estar. Yo hago los vídeos para ayudaros a vosotros, en este caso, y a todos los que los veis, claro Pero bueno, volviendo al yo repueblo, de verdad, usar el enlace oficial que os estoy dando, hacerme caso, hacerme caso. No por nada, porque el de yo Repuelo están saturados. Y de hecho, ya me estáis diciendo muchas veces que no va a la página en nada. ¿Qué me decía Luis? Perdóname, pero que luego me regañáis. No, que quería hacerte una petición ahí por interno. Te está oyendo eh, todo el mundo, ¿eh? Nos estamos viendo pues, pero es que yo prefiero así, pero dila si quieres o. o ahora cuando acabemos. Pero, bueno, secreta. Ah, bueno, bien. Sí, sí. Pero no me de bueno, sí. los si se puede decir, díselo a los prilines, hombre, que tampoco. <risa> yo en unos, en unos videos en vivo yo miré que que usted en ese momento daba número telefónico de de acá de de, de funcionar sí mira, espera ya muy eh, bien, escúchame no sé, Luis, te voy a dar el número telefónico del defensor del pueblo apúntate lo anda y mira bien. y todos los prilines coger boli y papel o luego lo veis en el vídeo todos los PRIXLINERS que en alguna comisaría os traten que no creéis que os han tratado bien o en algún sitio algún funcionario os voy a dar el teléfono del defensor del pueblo y el teléfono de acnur vale el defensor del pueblo es una institución que hay en españa para cuando algún organismo público no eh, hace bien no atiende bien al ciudadano vosotros también sois ciudadanos ¿eh? me da igual como cada uno esté sus papeles, sois todos ciudadanos, todos somos ciudadanos. Total, mira, os dejo el teléfono del defensor del pueblo, es el teléfono de Madrid con el prefijo 34, el que llame desde fuera, y el teléfono es 914-327-900. Lo repito, 34 de España y el teléfono 914-327-900. Y se encuentra en Madrid, en la calle Zurbano 42, calle Zurbano 42. Teléfono del defensor del pueblo. El defensor del pueblo vigila que las administraciones hacen bien su trabajo y atienden bien a los ciudadanos. Si alguna vez consideráis que alguno no os ha atendido bien en algún sitio, ahí tenéis un teléfono. El defensor del pueblo. Y por cierto, tiene también una buena página web. Buscar en Google Defensor del Pueblo en España y os sale. También podéis poner por ahí las quejas. Y por último, mira Luis, para te doy el teléfono de ACNUR que es el alto comisionado de las naciones unidas para el refugiado tu situación merece todo el apoyo te doy el teléfono de acnur 913-690-670 lo repito 913 690 670 y el y te dejo un segundo teléfono 915 563 503 lo repito 915 563 503 Tú no tienes que poner el prefijo 34 porque estás ya en españa el que quiera llamar desde fuera de españa sería el 34 de españa y os doy otro Bueno yo creo que está es la información que necesitáis por el vídeo de hoy vale el que quiera repoblar de verdad ponedme en los comentarios los que veáis luego este vídeo Ponedme Luis, pásame el enlace de repoblar y ahí insisto todos los teléfonos emails correos electrónicos y direcciones de todos los pueblos de españa incluido el que quiere Ana, que se me ha vuelto a quedar congelada. Y vosotros no la veis, pero yo la veo. Mira, ahora se ha movido. Está más pendiente del chat que de ser ella la del directo. No pasa nada. Pero ya ha visto que nos hemos pillado. Los prilines somos listos. En la inteligencia colectiva. Que escucha, Ana, tú, bueno, ¿qué iba a decir? ¿Alguna cosilla más, alguno de los dos que haya quedado en el tintero? Eh, no, solamente, solamente quiero poder hacer los papeles. papeles. qué me recomiendas recomienda para que los papeles? Empadronarme no, no y nada más. Eso lo tenéis que todos porque eso es un salvoconducto que os da el SPA. Eso sí. Pero para venir a España, pues podéis ya, ahí os tenéis que ver los vídeos. vale Pero ya sabéis que hay muchas maneras. Es cierto que es un incordio muchas veces esto de está claro que las leyes tienen que mejorar mucho más está claro pero también está claro que estamos a día de hoy entonces hay que hacerlo un poco a día de hoy tienen muchas vías las sí, sí, la, la cinco, cinco. las cinco, la cinco es la del turista que ha entrado y se quiere quedar en España Dale, sí, sí. esas son las cinco pero luego hay otras vías, que es que lo que tú estás haciendo en el consulado, si conseguís un trabajo, que también lo aconsejo, mira el networking que estamos haciendo ahora nosotros. Esto lo podéis hacer, hay muchas empresas sí, que hacen sí. entrevistas así eh, por Skype. Si con, o, o, o ya no, empresas, empleadoras. Oye, yo quiero venir a alguien que venga aquí a trabajar a mi casa, no sé qué. Si conseguís que alguien os haga el contrato, ¿quién me lo, me lo estabas diciendo tú? No, me lo decían en Instagram esta tarde. También es una vía, te vas al consulado ya el el el sí, sí, la, sí. la vía Cada uno tiene que ser cada uno mismo Yo no os puedo decir la vía Yo os estoy dando todos los caminos Os lo estoy intentando traducir a un lenguaje que todos lo entendamos Que no sé por qué muchas veces Las leyes parece que no las entiende nadie Las escriben de una manera a veces Pero Pero la vía Ya cada uno Ahora, Lo que lo más importante es lo que tú has dicho Ana El estar motivado, el querer Tú lo has dicho hace un rato aquí en este vídeo yo Lo que voy a hacer es ir Sí o sí Sí, sí yo, me yo me tiro la pileta. Una pileta sin, sin tapón, tapón, pero me voy a tirar igual. igual. <ríe> sin sin agua y sin, sin tapón, tapón pero, pero me tiro, me tiro igual. igual. Pues nada, Pliners, yo eso, hombre, mejor, mejor iros con, con algo de. con algo de. de. no sé si decir la palabra, de, de colchón. Como a, mira que no bien ha venido vale, a Luis. Sí. Además, hay una familia. Si hay algo que te voy a decir es que cuando yo me fui a Marimar Noche a vivir, vivir éramos, éramos dos, dos mi marido y, y yo, y no había hijos. Pero cuando hay hijos, eh, tenés que ir bien pensado, no podés ir así nomás, porque tenés hijos. Porque todos los días tienen que comer ellos. Comer Luis. no significa comer comida, sino un montón de cosas, ¿no? Tener salud, educación, comida y afecto. No, no, son hogar. muchas, muchas cosas? cosas. Dime, Luis, nos decías algo. Te escuchamos. Sí, es que voy, voy a mirar la misma pregunta que le hice ahorita hace rato. Eh, ¿Algún pueblo que, en, en caso que me pueda recomendar, que yo pueda encontrar un piso económico para yo, digamos, en caso de que las cosas no se me den mañana en, en Madrid? No me quiero devolver. Pero sí me tengo que buscar un piso, un piso y donde me lo pueden arrendar. Ya, pero, vale, por eso, eh, hombre, yo que te sea, sea. a que, que, porque coincidió que estabas allí, era una prisoner como vosotros, y es que coincidió, oye, pareció el destino. Sí, Tú sí. Me decías, oye, que estoy aquí en Alcalá de Guadalajara, Olivia también estaba, y ella, como conocía aquella zona, te ha aconsejado para. Yo no os puedo decir, a ver, como habéis dicho en el grupo de Telegram muy bien, no recomendamos agencias de viajes, ni os recomiendo abogados. Ya visteis cómo ni os recomiendo ya casas en concretas, porque no, porque además se podría interpretar mal. Hombre, siempre os doy mi opinión. Y ya visteis lo que me enfadé el otro día cuando os dieron una mala información, y encima un abogado. Y di, y di los puntos donde se había equivocado. Y ahí están, ahí están los vídeos, ¿eh? Y, lo, y es así. Total, que lo que, oye, me están diciendo una cosa, Marcela Parra Velasco está poniendo aquí en el chat, Vinasco, perdón. Dice Luis buenas noches me han dicho que si una persona tiene carta de expulsión mejor que no pida asilo que eh... bueno puede, podría ser Marcela claro si tienes carta de expulsión seguro que no te van a dar el asilo una carta de expulsión se la dan generalmente a un delincuente ¿eh? que lo sepáis no pero Luis no tú no tienes ninguna carta de expulsión no te han dado ninguna carta de expulsión cierto Luis como decís vosotros, no, claro. No, no, nunca. Dicho, no? no, mire, no le podemos tramitar el asilo y ya está, pero nada más, ¿verdad? Sí. Pero vamos... sí me han dicho, pero me dicho. No te... exacto que no y que tengo esto tres meses, meses para estar en España. España. O sea, o sea, o sea legal, que... la visa de. Permite el pasaporte. Puedes sí. estar legalmente, sí, no sí, puedes eso, trabajar. Eso pero puedes sí, residir sí. legalmente yo, es, joder, ya, a ver, prilines recomendarle un sitio para vivir a Luis, anda, ponerlo en el chat o luego en los comentarios. Prefiero que sean los prilines los, los que te lo recomienden. ¿Qué te gusta, el clima húmedo sí, sí, o, o más calor, como hay en Andalucía? Luis. No, no, calor, no eh, cualquier, cualquier, cualquier cualquier opción, opción buena, es buena, yo no, yo no tengo, tengo... Preferencia Preferencia de nada. Yo haría un poco... Yo haría un poco... Déjate llevar un poco. ¿No? ¿Ahí qué tal estás en Alcalá de Guadaira? Aquí ¿Estás está... No, no, no, no, ¿Te, digamos... poco, ¿Te no, claro, no. Claro, no, no, no, no, no, no, pues, no, pues, pues, está, está bien. está no, Está bien, igual, está, está, en ahí, en España, está, está, está bien. Eh? Estás en las partes Málaga Ma en Bahía, en Lo más casuoso. vente aquí a Madrid, vente aquí a Madrid. ¿Verás, sí, sí. verás? Verá. Ya, ya estoy por allá, por allá ¿eh? sí, sí, Bueno, Prilines, ¿qué dicen ¿Más estoy... alguno en el chat o, o Ana ahí? Ahora ya no se la congelado. Ana ya sabe que la tengo ahí vigilada. Mira, mira sí, que la paga, me me ya sabe que se te ha quedado algo en el tintero, Ana, ¿o no? ¿Eh? No, no, más que nada, este, y con un poco de, digamos, me, me ha no, sacado un poco los, dicho los, los miedos. Es interesante no que yo no lo claro. había pensado nunca si no es por ti. Efectivamente, en un pueblo pequeñito, en un pueblo pequeñito no te van a alquilar casa generalmente. Generalmente. Va a ser más fácil que la, la vendan, generalmente. Es buena, muy buena tu observación. Sí, igual. Bueno. Sí, sí, pero no lo, había, no lo, había lo pensado, que pasa es que verdad, yo no voy ¿eh? plata para razón, comprar. ¿Tienes razón? Yo no voy con plata para comprar ojalá claro, tu vida, hombre, pero pues no. a lo mejor te tienes sí, a lo mejor no. te tienes que ir a un pueblecito un poquito más grande y ya luego más adelante joder lo decía vanessa el otro día muy bien vanessa decía que ya yo le decía y no vas a repoler, ya está en madrid y lleva dos meses no sé cuánto dice no espérate ella aterriza en Madrid, está claro, y a lo mejor en una segunda fase, ¿sabes? Que tampoco hay que hacerlo todo de golpe, no sé. Pero es. A, a, a, no, a, yo pensaba a, a, ir a un pueblito chico y después mudarme a, a, a Castel del pues Felo a Barcelona. Pero primero, por el tema de los papeles, hacer un pueblo chico. Claro, pues a lo mejor es, es al revés como hay que hacerlo, digo por el de la, yo por el tema del alojamiento. Sí, bueno, en Barcelona hay muchas claro, más opciones en y también... En encontrar a lo mejor alquileres baratos. Y en un pueblecito, oye, que también los de tienen... De menos de mil... Eh. De menos de mil, no. Bueno, tengo a mi amiga la que vive ahí que desde el 2001 ahora está pagando mil, mil euros y no le han aumentado... Por una casa completa, dice, ¿no? Y yo digo... Sí, porque Mira, tiene tres chicos. Cosa, aquí en los pueblos de Madrid encuentras por 600 euros 700. Más barato. Bueno, y yo creo que en los pueblos de Barcelona también. Claro, pero ¿y el trabajo? Pero lo mismo. ¿Trabajo y menos? ¿Cómo que hay menos? Bueno, no. no hay más. ¿Qué hay... decís? Prilina, claro, voy, tiempo... voy a dejar el vídeo que no sé cuánto llevamos, pero como que hay menos trabajo? Mira, Luis se me ha ido, Luis. No, pero es que me río, pero me enfado un poco. Luis se ha ido a... allá a Sevilla porque pensaba que iba a hacer más rápido el trámite que en Madrid y es exactamente al revés. Sí, sí, sí. Y ahora lo que tú me estás diciendo sí, me está haciendo saltar sí, sí, sí, es de la silla porque cómo que me voy a Barcelona que hay más trabajo que. Pues no necesariamente, depende. No no de no. no, de no yo digo, yo digo, como como hay más, más población, población eh, eh, la, competencia la competencia es, es, eh, eh, es más, más, más brava, cambio, en cambio si te vas si a un poco más, más chico vas en encontrar. La la más rápido, depende, a encontrar más rápido. Pero también hay menos oportunidades. Claro, ah, hay menos negocios, bueno, hay menos bueno, empresas, si el, el por... Es que depende mucho de muchas eh, cosas. Hombre, yo a Luis sí que le digo, si quieres coger la fresa y te, y te urge ganar dinero, vete a la fresa. Pero no es el problema, ¿no Luis? Puede igual, igual nada, nada, nada nos queda, queda mal, mal. No, no. Eso sería, Eso sería uno de serlo, ¿no? algo, ¿no? Claro. No, no, está, sí. está bien. Está, sí, está bien, bien, no, bien. No, no, no, no, no, claro. cada uno, hombre, lo suyo. Prilines, si queréis añadir alguno más algo, dice Miguel Morales. Mira, vamos Oye, a leer un padre. poco el chat rápidamente, ¿vale? Mira, dice Miguel Morales. Ahora me sí. lo pongo a leer Joana. Bueno lo del eco yo no sé quién tiene eco mira miguel morales nos dice que en madrid hay más posibilidades de trabajo Yo no me atrevería a firmar si lo una cosa o la otra yo diría que depende pero no diría tampoco que en barcelona hay más efectivamente dice castel de Fest debe ser lo más caro señora ahí vive messi bueno tú como lo estás leyendo a ti no te lo leo Ana. Y <risa> Bueno Prilines, os voy a dejar ¡Hala, que ya me he cansado! Os voy a dejar que esto para mí es un hobby. Muchas gracias a todos los pleninas que nos han visto en el chat. Muchas gracias a Ana, a Luis. Si os ha gustado, por favor, un like. Por favor, un like. Este vídeo va a ser, yo creo, el más largo. Y el que lo vea y que no esté suscrito, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que siempre emitimos en directo. Y el que quiera participar, que me lo diga, ¿vale? Muchas gracias, Prilines. Un fuerte abrazo a todos, muchas gracias, Luis, Ana, a todos. Y estamos en contacto, ¿eh? seguimos en contacto, amigos, ¿vale? Adiós, adiós, amigos. Chao, chao, chao, chao. Muchas gracias.